Adiós. creíste que con chica bella dejarías una huella pero no te conoce nadie ni te amas ella mi ritmo te atropella no eres ninguna estrella y con dos rimas ya derribo tu canción aquella primero aprenda a hablar y luego a rapear que enfrentándote conmigo no te sirve balbucear estamos mal ni siquiera es capaz de rimar y se atreve a afirmar que la música va a cambiar lo que miro yo lo tiro defensa de casemiro rapeando yo ni respiro te boto con un suspiro cuando hablo te retiro que Espacio nunca expiro, soy como un vampiro, tiro rimas mientras aún escribo, con mi estilo distintivo, cuando arribo te derribo, lo que escribo lo prohíbo, mi talento te lexivo, con mis versos te castigo, cuidado con lo que digo, consigo lo que persigo, te gano eso lo predigo. Y no te espero, tolerancia cero No soy un rapero, soy un artillero No quiero dinero, tampoco un joyero Yo soy un pionero, rapeando no me modero Si quiero mi ritmo altero Que sepa el mundo entero Que yo voy primero, no piso ligero Soy todo un guerrero, desde el extranjero Yo muevo el tablero, no soy un obrero Soy un ingeniero, convierto un madero En el mejor acero, miré ese letrero Dice, considero, que el verso tercero Tiene más esmero, que tú te me entero Y mira no exagero, que esto es Verdadero Dice que cantas rap pero de rap no tienes nada Escribo media línea y te llega como granada Para esquivar mis rimas necesitas barricada. Las tropas se retiran sin presencia mi llegada Cualquiera de mis letras te cortan como una espada Si hablamos de talento la balanza está inclinada Cada una de estas palabras viene bien envenenada Si te quieres rendir lo arreglamos por llamada No creas que tiro porque me engrandece Simplemente rimo porque me parece. No creas que escribo porque favorece. Porque esto ya se acabó antes de que empiece. Empiece.